La práctica de este curso gratuito de opciones binarias será la acción de precio. Hemos decidido que nuestra primera lección sea la acción de precio porque antes de empezar a entender el funcionamiento de los indicadores y saber aplicarlos, tenemos que aprender a entender el mercado. Pues la acción de precio nos ayuda a predecir los movimientos del mercado basándonos en movimientos anteriores. Para empezar, abriremos la plataforma que hayamos escogido para nuestra operativa y escogeremos como tipo de gráfico las velas con temporalidad de un minuto. Podremos escoger varios tipos de línea, pero en nuestro vídeo escogeremos las dos primeras, una línea horizontal y una línea de tendencia. La línea de tendencia la podrás mover a tu gusto, pero la línea horizontal solo la podrás mover de arriba a abajo, pero siempre quedará horizontal. Esta línea que hemos aplicado es la línea horizontal, ves, solo se mueve de arriba a abajo, pero siempre en horizontal. Añadimos la línea de tendencia, esta la podremos mover como queramos. En este gráfico, como las velas siguen un patrón hacia abajo, diremos que tiene una pequeña tendencia bajista. La línea que colocaremos la llamaremos techo y la colocaremos en el punto más alto, pues aquí vemos que cuando las velas suben hasta este techo, rebotan y bajan, con lo cual es muy probable que si vuelven a tocar nuestro techo, reboten y bajen de nuevo. En el momento en que la vela o la mecha de la vela toque nuestro techo, le daremos que baja. como le hemos dado a la baja, cuando la vela ha dado al techo, la operación ha sido ganadora. Vamos a buscar para hacer otra operación siguiendo un molde parecido, La tendencia de este gráfico es lateral, así que esperaremos a que la vela toque la línea que hemos colocado, que como esta vez la ponemos bajo las velas, la llamamos suelo. En cuanto la vela toque nuestro suelo, le daremos que sube. Es muy importante que le deis justo cuando la vela o la mecha de la vela toque el techo o el suelo, porque si no, nuestra operación no será tan certera como esta. Lo que tenemos que hacer es esperar a que toque para darle, pues así haremos una mejor operación. Como hemos entrado mal en la primera operación de este gráfico, la perdemos. pero si esperamos a que toque la línea, el techo o el suelo, ganaremos, ¿ves? Vamos a buscar más gráficos interesantes. Mira, ¿ves? Esta era una buena operación, porque ha tocado nuestro techo. Hubiera sido una operación ganadora. En este gráfico si ponemos en este caso un suelo, en cuanto nuestra última vela toque el suelo, subirá, habría sido otra operación ganadora. En este gráfico colocamos un techo, esperamos a que toque Y en cuanto la vela toque nuestro techo, o como en este caso la mecha, le daremos y esperaremos a que termine la operación.